gente de Esterfónica, bienvenidos nuevamente a las entrevistas con Esterfónica. Hoy estamos con una de las bandas alternativas más importantes de Colombia, Revolver Plateado. Bienvenido, Mauricio Colmenares. Hola, ¿cómo van? ¿Cómo están? Muy contento de estar con ustedes hablando un, un poco. ¿Cómo, ¿Cómo va todo? Bien, Mauricio, aquí como hablábamos ahorita, backstage, aguantando un poquito esta pandemia que está como ya larga y aburrida. Pero bueno. Eh seguimos haciendo música, seguimos hablando de música y seguimos viviendo de la música, que es lo que nos gusta a todos nosotros. Exacto, exacto, un poco, un poco nos, movi nos movieron de nuevo el piso, ¿no? Veníamos, creíamos que estábamos medianamente como recuperándonos y otra vez volvemos a, a estar en, en, en cuarentena y, y bueno, como que, nos, como que nos toca siempre estar moviendo las cosas, cambiando los planes. Ahora no se puede planear mu mucho, ¿no? Porque todo, no, todo cambia claro, en cualquier claro. momento. Bueno, Mauricio, hablemos un poquito de Revolver Plateado. Eh, después de haber eh, Mauricio estado con su grupo Popper y Belt y estar algunos años también alejado de la música, emprendió eh, una aventura en solitario de pronto que se convirtió en, en este proyecto tan poderoso y que suena tan sabroso, Revolver Plateado. Cuéntanos un poquito cómo fue ese inicio de Revolver Plateado. Claro, yo venía, yo venía de estar tocando con algunos artistas eh, y estuve de gira, estuve como, como que venía, venía con, con, con, con, trabajando muy fuerte con varios artistas y con proyectos míos, y de pronto me da como, me da un, un, una enfermedad que se llama distonía focal, y esa distonía al principio yo no sabía muy bien qué era, y, y, y, y entré como, en una, como en, una, en una depresión un poco, y, y no sabía qué me pasaba, y me alejé de la música, me, me alejé de la música muchísimo tiempo, yo creo que casi, casi unos ocho años, y pensé que la iba a dejar, de hecho estuve mirando qué, qué voy a hacer ahora, y un día cogí, tomé la guitarra que estaba debajo de la cama, y empecé a, a tocar otra vez, y volví a sentir como, como, como ese fuego, y esas ganas de tocar, y empecé a hacer algunas canciones, tenía otras canciones guardadas, y, y invité a unos amigos con los que me hablaban en esa época mucho, unos colegas de Bucaramanga, de hecho, de donde yo soy, y, y les puse, vamos a ensayar, tratemos de montar estas canciones como, como algo, al, sin, sin ninguna intención realmente, y tan pronto empezamos a tocar, sentimos mucha química y, y, y desde, ese, desde ese día, que fue ya más o menos hace ocho años, la banda literalmente no ha parado de tocar, hemos estado en constante movimiento, somos muy curiosos y muy, sí, siempre queremos estar haciendo algo, entonces no, no hemos parado, digamos ocho años tocando. Eso es muy bueno para las bandas, ¿no? Que, que puedan seguir vigentes y que, le, que le, le cale tanto y le guste a la gente, ¿no? Sí, es difícil, es difícil porque toca, toca mantener al, al, al equipo encendido, entonces toca estar buscando maneras de mantenernos activos y, y que no nos aburramos, ¿no? Entonces, siempre estamos, siempre es una tarea. Siempre toca estar buscando eso, buscando esa luz y, es, y esa, esa, esa gasolina. Entonces, nos inventamos eh, grabar discos, hacer canciones, ensayar. Si no tenemos canciones o, o, o qué hacer, cogemos canciones viejas y nos inventamos versiones, pero siempre tratando de, de no dejar de tocar porque, porque uno, uno se desanima mucho al sentir que el circuito es pequeño o, o, o que no hay mucha, mucho feedback, a veces ¿no? como que, como que se, se, nos empezamos a quedar cortos y las ganas empiezan a menguar también. Entonces toca toca estar muy, muy, muy pendiente de mantener esa llama viva. ¿no? Y, y sí me siento muy afortunado de, de, de, de, de, de llevar ocho años con la banda, aún con muchas ganas de, de seguir haciendo canciones ha cambiado un poco la, la alineación de, de, de ustedes, ¿no? ¿Cómo está la alineación en este momento? ¿Cómo está conformada en este sí, momento? Sí, mi, mira que a veces, se, a veces se vuelve como un colectivo, como que a, a, han, han, entrado, han entrado muchos guitarristas y a veces vuelven otra vez, eh, lo mismo con, con, con, con el baterista, al principio era otro baterista distinto y, y luego llegó Yigo, luego Yigo se fue como un año y medio, volvió otra vez, eh, el, el año pasado volvió, pero siempre como que estamos invitando, invitando, invitando gente, pero, pero la base creo que siempre hemos sido yo y yo. Antes había otro bajista que se llama Tato que estuvo con nosotros muchísimo tiempo y ahorita tenemos otro bajista que se llama Camilo Sarmiento. Eh, tenemos a David, David en los teclados eh, y Alex, Alex está en la guitarra. Eh, pero ya lleva conmigo por lo menos unos dos años. Ok, hablemos un poco del sonido de, de ustedes, de Revolver Plateado, para la gente que de pronto no los conoce o que va a llegar a ustedes. Eh, los hemos escuchado desde el 2014 con el primer álbum Revolver Plateado, después vino Luz de Santelmo, y después vino Rojo en el 2017, y hemos escuchado un poco de rock and roll, de blues, de folk, también un poco como de latinoamericano, hasta Soul hemos escuchado en estos álbumes y después en los, en los, en los singles que han sacado. Pero, ¿cómo define Mauricio el sonido de Revolver Plateado? Siempre hemos sido una banda de rock and roll, yo, yo diría que una banda de pop rock, ¿no? Hay, hay mucho pop también y mucho rock and roll. Hay mucha influencia del grunge, muchísima influencia del blues, mucho rock clásico, pero como te digo, siempre estamos buscando, buscando la manera de, de, de encontrar nuevos sonidos. Entonces, digamos, en el, en, hay un, un disco que, estamos, que se quedó como guardado que se llama Orden Cosmos, que sacamos cuatro canciones que fue el año pasado en pandemia y ese disco por ejemplo es muy muy muy electrónico entonces creo que siempre estamos buscando eh, un, un sonido nuevo no siempre tenemos esa curiosidad pero creo que somos una banda de rock and roll no una banda de rock de rock pop tal vez tal vez eh, hay, hay muchas guitarras hay, hay mucha influencia del, del rock clásico, ¿no? Nos gusta mucho Pink Floyd, también nos gusta el rock de los noventas. Eh, y ahor ahorita estamos entrando en una etapa que nunca habíamos experimentado porque siempre teníamos un sonido muy, muy, muy Pink Floydiano. Este nuevo álbum que estamos grabando, por ejemplo, estamos, estamos eh, como, como indagando, metiéndonos en el sonido de los Beatles, ¿no? Como que suena muy, muy, muy a los virus, nunca lo habíamos hecho. Pero, pero como definir el sonido de, de revolver ahorita no, no sé cómo, cómo definirlo. ¿sí? Creo, creo que rock, pop. En constante exploración de sonido. Siempre estamos buscando que, que, cómo no aburrirnos y cómo no aburrir a la gente y, y cómo no repetirnos, ¿no? porque se, se empieza uno a repetir. Entonces también empezamos a buscar un productor que nos ayude a... A, a irnos por otro lado, escuchamos nuevas músicas, bandas, bandas nuevas, también recordamos bandas que, viejas que, que, que hemos dejado por ahí en el cajón, pero sí, siempre siempre buscando, buscando para dónde. Hicimos un disco latinoamericano hace como, como cinco años que se llama Hoy que tengo el espíritu de barro, y es un disco donde tenemos boleros, hay, hay rancheras, ¿no? hay unos covers de, de Héctor Lavoe, hay un cover de Chabela Vargas, hay, hay otro, otra canción de los Visconti. Entonces, como que siempre estamos buscando, buscando sonar distinto. Mauricio, me parece a mí personalmente que también tienen bastante influencia del rock argentino, digamos, un poco de la onda argentina. ¿Es, es, es así? ¿Cómo, cómo, cómo, claro, cómo funciona eso con la banda? Claro, claro, claro que sí tenemos mucho, mucha influencia del de rock argentino. En la época en que nosotros crecimos como crecimos como rockeros, recibíamos mucho, mucho esa, esa fuente, ¿no? como que bebíamos mucho de, de, de esa fuente de argentina. ¿no? No, no es tanto como ahora, por ejemplo, México se ha como igualado un poco, como que México ahora estaba mandando la parada en el, rock, en el rock en español, pero en nuestra época era el rock argentino el que estaba, el que estaba al frente, entonces escuchábamos a Luis Alberto Spinetta a Charly García, a Andrés Calamaro, a Soda Estéreo, eh, no sé, como que creo que, que, que ellos eran, son muy importantes en, en, en los rockeros de, de, de mi generación. Entonces, claro, hay muchísima influencia de, de Spinetta y de Soda Stereo y de Charly García. Y usted fue guitarrista de Juanes, ¿cierto? Fui guitarrista de Juanes en, en el disco La vida es un ratico. Eso fue hace como unos 10 u 11 años, tal vez. ¿Le ha seguido hablando con él? ¿Él ha escuchado este proyecto? ¿Le, le, le ha contado? ¿Le ha hecho alguna... Feedback él escuchó... Este yo sé que él escuchó como, las, como el comienzo de Revolver, ¿no? Como cuando hicimos Soy un extraño, yo le envié la canción, me respondió, le parecía muy chévere. No sé si siguió, si siguió, si siguió lo, la, la, la, nuestra carrera. No, no volvimos a hablar, es... Es, es, como, es como muy difícil, ¿no? Eh, hablar con, con él. Me, me, me está muy ocupado también. Uno, uno como que corre otros caminos. Pero siempre sí. estamos pendientes de, de lo que hacemos. Yo creo que, yo creo que seguramente él también. Mauricio, ¿cómo fue la experiencia de abrir Estereo Pigni? Yo me imagino que eso tiene que dar hasta susto, ¿no? Sí, fue, fue muy chévere abrir porque pensé, habíamos tenido nos habían contado experiencias, bandas, amigas que habían abierto Stereo Picnic y obviamente pues al principio, eso es en la tarde, entonces la gente, la gente le gusta llegar de noche cuando, cuando las bandas grandes están, pero tuvimos la suerte que, que ese día llovió, llovió una o hacer impresionante eh, y toda la gente se empezó a meter a la, al, al, como al hangar donde estábamos, entonces empezó a llenar y a llenar y a llenar y nos empezamos a, a, a ver toda esa cantidad de gente que realmente no esperábamos, pero más que nervios, es, sí, es una ansiedad de... de, de, de cuando, cuando, unos, cuando, cuando, cuando hacemos conciertos, a mí, a mí me pasa eso, yo no, yo no siento mucho miedo, sino ansiedad, y al contrario, quiero, quiero salir ya a, a tocar y que nos escuchen. Eh, entonces fue, fue muy emocionante la verdad pensábamos que, que iba a ser un poco más más difícil el público, pensamos que iba, que iba a haber muy poquito público pero, pero se llenó gracias a la lluvia entonces tuvimos un buen feedback porque mucha gente no nos tal vez no quería escucharnos o no, no, nunca, no sabía nada, nada de Revolver y nos descubrieron ahí entonces eh, tuvimos muchísima suerte y, y nos sirvió muchísimo para, para aumentar seguidores fue una gran experiencia, fue increíble ese, ese día. No, casi no tocamos, había una tormenta, entonces era peligroso tocar. Entonces como claro. que nos dijeron, si sigue lloviendo, en cinco minutos eh, no, no pueden tocar. Pero lo logramos, lo logramos y fue una gran experiencia. Tocaron bandas increíbles, fue, fue, fue muy chévere. Eh, bueno, vamos a hablar un poco de lo último que escuchamos de ustedes, eh, que es de Trasban, ¿no? Como que la pandemia nos sí. ha afectado y no, no hemos podido producir tanto o tocar tanto en venues como quisiéramos, no, pues todos los artistas y detrás de detrás van eh, pues está llena de emotividad, tiene sintetizadores y saxofones, un poco lo que hablábamos ahorita como esa influencia medio pink Floydiana, ¿cierto? Hablemosle un poquito a la gente de detrás van. Detrás van es una canción que que es la primera canción que sacamos este año, este año. El año pasado en pandemia grabamos un disco como te contaba. Que, se, que la pandemia, la pandemia nos no, no, no lo dejó pues ahí guardado en el horno, entonces pues ahí está guardado, eh, pero era como, con, eh, habían otros otro, otro combo de, de, en, el, en, el, en el parche de revólver, había otro combo, entonces como que quisimos dejarlo ahí, eh, y con este nuevo combo empezamos a ensayar el año pasado, y nos empezamos a sentir tan bien que dijimos, bueno, vamos a, a, a grabar un nuevo disco, y esta fue la ocasión que escogimos para, para arrancar, y una canción que sí, suena un poco clásica, tiene un saxofón que nos recuerda como a Roxy, como a Roxy Music, no un poquito a Debbie Bowie también, a Pink Floyd. Eh, y bueno, es una canción, una canción que, la, la primera que escogimos para, para, para arrancar fue algo como para, como para darnos combustión. ¿no? Cuando nos metemos al estudio a grabar, es muy emocionante para todos, ¿no? como que ir a escuchar, escuchar si estamos en forma o no estamos en forma, eh, escuchar el resultado final, todo eso nos, nos, nos motiva a seguir adelante. Entonces, fue, fue como un ejercicio interno para, para seguir adelante. Y eso, eso nos llevó, esta canción nos llevó a meternos al estudio otra vez, ahorita vamos a entrar a grabación el miércoles, eh, y, y, y creo que es gracias a eso, a nuestras ganas de meternos a grabar canciones, siempre, siempre estamos curiosos de... De eso, nos encanta estar en el estudio. Detrás van a es eso, es una canción que, que habla un poquito de, de si, si hablamos de la letra, pues habla de, de, de huirle un poquito a, como a la policía de lo correcto y a las redes y a las redes sociales que siempre están eh, atacando y escupiendo fuego, ¿no? Pero me, me, me gusta el resultado. ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso de grabación de ustedes? Digamos, pues, pues por la pandemia, me imagino que se ha demorado un poquito. El otro día estábamos entrevistando a otra banda y nos decían que cada uno tenía un estudio en su casa y, y hacían pues, cada uno su pedazo y se lo mandaban. Y, ¿Pero ustedes están viendo físicamente o, o cómo ha sido ese proceso? Sí, a, ahora creo que casi todos tienen un estudio casero, ¿no? un home studio. Y, y es una ventaja porque podemos hacer maquetas en la casa. Pero a mí sí me gusta ir al estudio. Entonces... Grabo, grabo las maquetas en mi casa y luego se las muestro a los muchachos, vamos a un estudio de grabación y empezamos a grabar todos, todos, todos, todos van al estudio y porque me gusta la experiencia, ¿no? la experiencia de ir a un estudio es distinto que grabar en casa, tiene una tiene algo mágico. No sé no sé no sé no sé qué es, pero sí hay una energía especial. Entonces sí nos reunimos, nos reunimos y ensayamos constantemente, yo creo que ensayamos dos veces a la semana, nos vemos mucho y nos gusta, no nos gusta trabajar virtual, es como que nos desconectamos mucho, no es un poco frío. Por eso, que viene para, para ustedes en, en el futuro cercano? Bueno, digamos, cuando la pandemia nos pueda medio dejar hacer algo, que viene para, para la banda? Viene un disco muy lindo, muy, muy distinto a, al revólver viejo, eh, lo que te decía, vamos a entrar a grabar ahorita en dos días, eh, estamos súper emocionados por el cambio de sonido, ¿no? nunca lo habíamos hecho, entonces viene este disco medio bitlesco, ¿no? medio, me, medio onda Beatles que nunca habíamos utilizado, eh, esperamos que, sea, que se activen los conciertos grandes, ya sabemos que hay algunos conciertos para, para el segundo semestre de este año grandes, y, y no, vamos a grabar un disco por ahora y estamos preparándonos mucho para, el, para los conciertos en vivo. No hemos parado de ensayar, no queremos que, que, que, que, que, que de pronto abran los conciertos y, y no estemos en forma, entonces estamos más que preparados ahorita para, para hacer un, un gran show. Entonces estamos eso, fortaleciéndonos. Ya, ¿Ya han tenido que cancelar fechas? ¿Habían de pronto previsto fechas o todavía no se han metido en esa vaca loca? Sí, teníamos unas fechas pequeñas, porque no hemos dejado de parar también. Hemos, hemos tocado en bares pequeños, obviamente con, con restricción, con, con el aforo limitado, pero sí hemos hecho muchos conciertos, habíamos hecho muchos conciertos en bares pequeños. Eh, por lo que te digo, nos gusta estar en forma. Y sí teníamos un, un, algunos conciertos pequeñitos eh, que tocó cancelar. Ahorita, ahorita se canceló todo y esperemos que el segundo semestre ya todo vuelva pues mejore un poco, ¿no? Ahora con las, con las vacunas y esper, esperemos a ver, ojalá. Ojalá, Mauricio, para que podamos todos disfrutar de la, de la música en vivo, pues que, que definitivamente no se compara con, con otra experiencia en la música, ¿no? Claro, hemos hecho streaming que ha, han sido divertidos, eh, ya hemos hecho varios streaming, vamos a hacer otro también esta semana con la Rolling Stone. Eh, es emocionante también, pero, pero el público es... Es, estar con el público es increíble es, se siente una, una magia increíble bueno señores pues ahí lo tienen, es Mauricio de Revolver Plateado, esperemos primero agradecerle por, por la entrevista y esperemos poderlos ver muy pronto en vivo y pues, lógicamente estaremos muy pendientes de este nuevo álbum que se empieza a cocinar esta semana gracias, gracias de y cuando, tan pronto tengamos la, la, la canción se las enviamos de una Claro que sí, para estrenarla en todos nuestros portales y en YouTube y en todas partes que somos súper fans de ustedes. Gracias, gracias, sí. Gracias, Mauricio. Bueno, un abrazo, cuídense.